Lo que viste en el título del video no es clickbait, es la verdad, porque yo y muchos otros youtubers te necesitamos a ti y a todos tus amiguitos de todo el planeta para que nos ayudes con esta gran campaña que hemos creado. Y ustedes me dirán, pero Samu, ya nos estás metiendo mucho suspenso y no nos estás, y nos estás contando nada, y es más, ni siquiera has comenzado con el saludo, bueno... Pues ya vamos para allá. Hola, ¿qué tal? Hello, hi. bonjour, salut, sayonara, Nara. Este es un nuevo para el canal y espero que estén súper bien porque vamos a comenzar. creadores de contenido también estén haciendo algo parecido a esta misma hora que estoy grabando esto Probablemente porque pues lo estoy grabando una fecha diferente a la que estamos ahora Y esto entre se trata el, el youtuber con más de 71 millones de suscriptores MrBeast Nos mandó a todos los creadores de contenido un video oculto Hablándonos sobre el Team Seas Un equipo que está tratando de sacar desechos del océano esto debido a que el 80% de los residuos que llegan al mar, tan solo el 1% salen de los ríos y de los lagos. Y todas estas son las que le dan vida a la tierra. Así que si quieres puedes colaborar en esta acción, que ya les voy a seguir contando. Eh si quieres un mejor futuro para las próximas generaciones y para hacer un mundo mejor pronto. Y ustedes van a decir Sam, ¿y yo qué tengo que ver aquí? Que necesitas nuestra ayuda y no sigues echando cháchara en este video. Si es posible puedes darnos unos, puedes donar unos cuantos dólares convertidos a los de tu país. Pero pues, por ejemplo, no te veas que yo ya sé que ya vas a apretar ese botón de recomendados porque te diré a qué va ese dinero. Todo el 100% de ese dinero irá a dos organizaciones sin fin de lucro. Que son más enfocadas a un bien social Tenemos el primer 50% Para nuestros amigos Del Ocean Life Conservancy Y el otro 50% Y el otro 50% Va destinado a la, organi a la Otra organización De Ocean Cleanup de Financiar unos ro unas robots, máquinas Que sacan la basura automáticamente Y la absorben del océano Y así poder tener una mejor un, un, Una mejor gestión de las basuras que para sacar del océano es algo más rápido y con mejores tecnologías y con la ayuda de nosotros que somos los Team Seas tú y yo y muchos otros creadores de contenido y, comun y comunidad de todas las redes sociales disminuir los desechos del mar para que tengamos un agua más fresca y potable en alrededor de todo el mundo quiero dejar claro que esto fue una campaña mundial en donde MrBeast no le importa cuántos creadores de contenido hayan, sean de YouTube, Twitter, Instagram, incluso Telegram. Eh, todos, esos, todos esos creadores de contenido. Para que pudieran, puedan hacer un video hablando sobre todo esto mundialmente. Para hacer crear conciencia en todo el mundo. Sobre lo que está pasando. Si donan un dólar. Pueden sacar esta cantidad de basura. Del océano. Pero si dan 5 dólares. Pueden sacar. Esta cantidad de basura del océano. Si algo, si no tienes dinero ahora, las campañas estarán abiertas hasta el 22 de enero del próximo año. ¿Qué importa cuánto, eh, cuánto des? Pues lo importante... es que sean al menos 1500 toneladas para sacar de los océanos, pero también el objetivo es que puedan ser mucho más si es posible. No olviden que eso ya viene pues de lo que ustedes quieran, de lo que les salga de su corazón, y los amiguitos que viven a su alrededor y que están en su colegio, o universidad, o trabajo, para que podamos hacer la diferencia. Y quisiera aclarar que esto no es un patrocinio ni nada por el estilo, es algo que muchos creadores de contenido se unieron voluntariamente haciendo un video, eh, igual que yo, haciendo una campaña al respecto. A mí no me han pagado ni nada, simplemente quiero ayudar y también quiero contarles todo esto a mi comunidad de amiguitos porque pues yo también soy amigo del planeta y espero que tú también lo seas. Toda la basura que sale, solo un 5% se ha reciclado y esto puede provocar que en el 2050 hayan incluso más plásticos que peces. Y hablo de todas las especies de peces, tiburones, ballenas, incluso los hábitats. O si no quieren donar, pueden incluso hacer un video o incluso ustedes mismos voluntariamente ir a la playa que tengan cerca o si van a ir a la playa, sacar un poco de basura de ahí, decirle a un organizador que les ayude y el asesor, les asesore buscando basura de los océanos y tratando de sacar, porque también ayudar de esa forma puede aportar mucho, aunque no lo creas. Estamos teniendo un gran cambio y el cambio climático, el efecto invernadero, todo, todo ese tipo de alteraciones al planeta lo estamos acelerando mucho y pues... Bueno, está una bonita tarde, así que por el momento no se nota mucho. Entonces los invito a que, pongan, a que pongan todo esto en práctica y así podamos ayudar al cambio climático y que cada uno aporte nuestro granito de arena porque nosotros sabemos que somos unos grandes amiguitos recicladores y que les gusta cuidar el medio ambiente. Así que los invito a que se suscriban al canal, le den un like a este video y que compartan este canal con todos sus amiguitos. Pero si estás fuera de ver solo suscríbete, igual le importa. Eh, no es más poner el álbum porque ahora yo soy tu amigo, pero igual si tienes otros amigos diles todo lo del reciclaje a tus familiares y todo el tema que estamos haciendo para sacar las basuras del océano y así será mucho mejor. Te invito a que me sigas en Instagram como samcool 0709 y en TikTok igual. Y ahora ya tenemos páginas de Facebook. Igual me llamo samcool 0709 pero me tengo en Samuel Osorio Rodríguez, mi nombre real porque básicamente Facebook no me deja ponerme el apodo, pero ya estamos mirando cómo voy a dejarme el apodo de 0709. Pero igual, no importa. Ahora sí, nos vemos, mis queridos amiguitos.